le van a dar de todo, Gonzalo está que él le vende su alma al diablo para ser presidente y Danilo Medina sabe que si pierde esta batalla y su pecho pierde, va a perder su hegemonía dentro del PLD y miren qué interesante, este proceso podría llevarse de, paro, de un solo golpe a Leonel, a Gonzalo y a Danilo. De un solo fuegazo. Eso es lo bueno que tiene esto. Y estaría entonces dando apertura dentro del PLD a otro tipo de liderazgo. Ahí está... ¿Cómo se llama? El de Medio Ambiente. Domínguez Brito. Ahí está... Eh, el que está afuera. Oso Tomás. Ahí está el mismo Grimaldi. Ahí está... Hay muchísimas figuras, ahí está el de turismo, Francisco Javier, tiene muchísima gente ahí, la misma Margarita que está calladita preparándose, que esa va a ser la, la diva de la política dominicana en el 24, preparó su, su mundo y ella está manejándolo todo ahí. Muy bien, y ya transporte de neva, Santo Domingo, choferes están muriendo de hambre, todo el mundo quiere que se abra, todo el mundo quiere morirse, pero ir a buscar el arroz. arroz bicho, y carne que me entierren. Bien. Lo van a estar complaciendo. Y qué yo le dije a ustedes. Las ruedas de prensa del ministerio eran todos los días, de lunes a domingo, ¿verdad? Y yo le dije a ustedes que en la medida que se fuera aperturando, que el plan del PLD fuera funcionando, eso iba a ir disminuyendo, ¿verdad? Y con el paso del tiempo no va a pasar. Ya el ministro anuncia que las ruedas de prensa se van a limitar a lunes, miércoles y viernes. ¿Mm? Ya cuando esto esté llegando, las elecciones por ahí, que todo el mundo esté en la segunda ola y que vaya a contagiar a los otros, todo el mundo. Entonces ya después, si el PENCO gana, volvemos otra vez con la cuarentena. Y un estudio que aparece hoy, que es algo muy importante que ustedes lo lean está ahí en el listín. Hay un estudio que revela del COVID que la hidroxicloroquina aumenta el riesgo de muerte. Y se preguntarán ¿y por qué será que tanta gente que se vio utilizando ventiladores murió y que le aplicaban hidroxicloroquina. Lean ese estudio. Como yo no soy médico ni científico, soy para los científicos y médicos, pero léanselo a los aviondos y los dejo ahí porque ya voy a tratar de ser puntual hoy a menos que aparezca algo que pueda cambiar la pauta que tengo trazada para ustedes se incrementan en los hospitales la asistencia a los niños con traumas craneales y en todo su cuerpo por volar chichigua ¿Qué yo dije las madres tienen que controlar. Mi querida madre, en vez de ustedes darle para una chichigua, léale un cuento, abran un libro y pónganlo a hacer cosas útiles. Si no encuentran qué hacer, pónganlo a, a aprender a hacer las cosas. ¿Usted quiere educar a un hijo delincuente? complácalo en todo lo que le diga. ¿Usted quiere educar a un ser humano para, para el progreso, para el futuro? Enseñe de un oficio... Hágale responsabilidades para que la comparta con usted en su casa. Para que esa persona sea una persona de trabajo y de bien. Y le tome amor al trabajo. Porque el problema de los padres es que estamos educando hijos delincuentes. Para una sociedad de delincuentes también. Una muy mala combinación. Y por eso los borrangos del sistema educativo nuestro. Siempre estamos en el último lugar. En todas las pruebas que se hacen. O sea, algo vergonzoso. Ese estudio del COVID-19, mis queridos y amables televidentes, si ustedes quieren, búsquenlo. Para que sepan, solamente una pincelada, porque repito, no soy médico y no quiero alarmar ni nada, nada de eso. Dice el estudio que se hizo en 19 personas que estaban hospitalizadas en diferentes hospitales. Este está este amplio estudio observacional sugiere que el tratamiento con fármacos antipalúdicos como la cloroquina o su análogo hidroxicloroquina no ofrece ningún beneficio para pacientes con COVID-19 que llegué a ver mucho en el ministerio como papagayo. Ya tenemos la hidroxicloroquina, ya tenemos la cloroquina como idiotas ahí. Sin embargo, por los protocolos, la famosa ivermectina que descubrió el hombre este en Puerto Plata, que está aplicando en el Hospital Burmigala y de allá, eh, que hasta ahora no ha afectado por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y Salud Pública. Mientras tanto, él está curando gente allá y esto le está matando, dice este estudio, y no lo digo yo. El tratamiento con estos medicamentos, ya sea solo o en combinación con algún tipo de antibióticos, se relaciona con un aumento de la tasa de mortalidad y un incremento de las arritmias cardíacas en los hospitalizados, en los pacientes que lo llevan por esa razón. El estudio publicado por la revista de Lancet se analizaron 15.000 pacientes con COVID-19 que recibieron cloroquina y su análogo hidroxicloroquina ingeridos como sin antibióticos. Acitromicina, que aquí es tan famosa. O claritromicina. Todos esos antibióticos, ampicilina, moxicilina, todo lo que termina en INA, con algunas excepciones, el dominicano se lo toma aquí hasta para gripe y se lo receta solito. Dice este estudio que mil pacientes control, o sea, que ellos hicieron la aplicación de esto que le estamos diciendo, de este experimento, de los resultados de esta investigación, más bien. Los pacientes son de más de 600 hospitales, no cualquier cosita lo que están diciendo esta gente. A la luz de los resultados de la investigación sugieren que estos regímenes de tratamiento deben utilizarse para tratar el COVID-19 fuera de ensayos clínicos en Machi que no es recomendable como lo aseguró en los Estados Unidos Donald Trump que anunció que se lo estaba tomando de manera preventiva eso es una idiotez señala este estudio, me están diciendo idiota directamente al presidente más poderoso del mundo la cloroquina es un fármaco antipalúdico y su análogo a la hidroxicloroquina se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes como el lupus la artritis este último ha aparecido en los medios en las últimas semanas y en los tiempos de cuarentena porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo famoso. Ya no sigo señalando el estudio porque fácilmente ahorita me ponen a publicar este estudio ahí y, y esto es lo que publica, yo dando una receta médica aquí, como si yo fuese médico. Porque yo necesito de todo. Lo único que hace falta es que me, me pongan aquí haciendo un cuento de Pepito. Bien. Entonces. Bien, pero no me extraña que Donald Trump, si sabe nada de medicina, diga que está usando la hidroxicloroquina, todo el mundo sabiendo que eso es una estupidez, que no le está usando, como le dijo. Inyectense cloro, Mr. Lin, y Muchísima gente la internaron, porque yo no sé cómo que hay tantos idiotas por esto. Eso no me extraña que pase en el mundo. Si aquí Margarita Señor de Fernández, la vicepresidenta de la República, para que vieran que todo está funcionando bien, y que su programa, ya lo dije bien, ella se sentó en una caja y e hizo, hizo el papel de cajera. Yo me imagino todos los errores que hizo ahí, sentado ahí para allantar, todos políticos se hizo allantoso. Me recuerda mucho a Reinaldo Paredes Pérez, cuando fue señor director, no sé si usted puede encontrar, eso está ahí en el distinto, para que usted lo busque, a Margarita Sánchez Fernández ahí como cajera, eso fue los otros días, ¿no? A propósito del programa, y me recordé de todo esto. Y... Reinaldo Párez Pérez, multimillonario, él y su familia y su hermano, todos millonarios. Su hermano, el otro Cifrido, dirigiendo el ministerio de defensa, ahora el DNI. Bueno, esa familia está, que Dios lo bendiga. Todo lo que llega al poder se hace multimillonario. Se fue a como un yaniqueque y se le veía a él atormentado como lo mordía un poquito de por aquí y, y duró unos cuantos días ausente, parece que le provocó algún tipo de diarrea. Bien, entonces yo quiero comentar hoy lo siguiente, ojalá y de chepa esto parece pero de todos modos ustedes son los que van a disfrutar de este comentario que yo siempre hago, lo hago para nuestro público independientemente de los demás, ¿verdad? A propósito, eh, quiero agradecer a, a nuestros amigos y de manera muy especial a eh, la gente que cree en este medio y hemos resuelto desde este medio muchísimos problemas de salud de gente. Eh, más adelante, eh, esos amigos los estaremos eh, mencionando después del programa. Y lo que ellos han hecho por mediación de este espacio, porque creen en nuestro trabajo. Mi comentario es el siguiente. Mire, señor, señor director a ver qué pasa con, para que siga algún la El poder envilece con nubila la razón destruye y divide. Me explico. Esa es la historia de la política vernácula y de lo que pasa desde el origen de la fundación de la República, pero me voy a la historia más reciente para que entiendan el porqué de mi comentario. Inmediatamente pasa desde la fundación de la República Pedro Santana con el deseo de permanecer su periodo, la elección a España, termina en el zafacón de la historia, aunque algún sabio de aquellos que creen que pueden colocar en un lugar de la historia a hombres que no se lo merecen, porque ese miserable debería estar en una letrina. Colocan aquí una serie de personalidades en el zafacón de la historia, esto los ponen en el panteón nacional. Que debieran estar nuestros próceres y héroes, y hombres que por su historia y por su entrega le han donado la vida en aras de la libertad y de la construcción de esta democracia, que todavía luchamos porque no ha podido ser democracia, nosotros estamos en un ensayo permanente. Tanto es así que desde que iniciamos como nación se modifica la constitución en 39 oportunidades, 37 de ellas. Por razones políticas, para acomodar situaciones políticas. Qué pena, qué lástima y qué vergüenza también que solo se iniciara el ejemplo de la constitución la que nace con el deseo de la República el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, la que se produce el producto de esa primera modificación, la del 56 y la anhelada constitución del 63, pero que le valió un golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y divide tanto que todo aquel que llegó al poder siendo humilde, pobre, soñador y Quijote, desde que llegó al poder, se destruyeron los lazos de amistad. Y me explico. Ustedes quieren unas personas que fuesen más amigas que el doctor Joaquín Balaguer y Augusto Lora y Álvarez Bogar, hermanitos llegados de la mano. Todo? Inmediatamente se cruzan los intereses, la famosa frase de... De Lora, de que se iba porque no cabían juntos, forma el MIDA, el partido ese que tiene un toro que después mitó en nuestro querido hermano y amigo que en paz descanse, a pues y perdió y no pudo jamás conquistar el poder. El enfrentamiento interno, ya en el poder, con las políticas monetarias y económicas de Álvarez Bogar, tuvo que salir. Balaguer le dijo que si toques esa tecla te hunde, te pierde, te lo digo que yo que soy tu amigo y. Alvarez Bogán no ha vuelto a hablar ni siquiera al sol de hoy.